Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo les he amado. No hay amor más grande que dar la vida por sus amigos, y son ustedes mis amigos si cumplen lo que les mando. Ya no les llamo servidores porque un servidor no sabe lo que hace su patrón, los llamo amigos porque les he dado a conocer todo lo que aprendí de mi Padre. Palabra de Dios, te alabamos Señor.